Hola amigos, soy Benjamín de Sonrisa de Títere y ahora estoy jugando con mi ranita oh, oh, oh. Benja, Benja, vamos a jugar No puedo Andrea, tengo que hacer saltar esta rana hasta la luna uh, uh, uh. Ay, pero Benja, tía, Andreita, ¿qué pasó? Tía, el Benja no quiere jugar conmigo ¿Por qué no quiere jugar contigo? Porque está jugando con su ranita. Si quieres, yo te puedo ayudar a hacer una ranita saltarina. ¡Ay! Sí tía, sí tía, enséñeme, enséñeme. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, Andreita. Para hacer una ranita saltarina necesitamos los siguientes materiales. Dos vasos de cartón, cartulina, ojos locos, un elástico, corchetera, lápices, pegamento y tijera. Marcamos un círculo en la cartulina y lo recortamos después dibujamos y cortamos las dos patitas de nuestra rana y pegamos el círculo encima de ellas le pegamos dos ojos locos y dibujamos los detalles nariz, boca, pecas y una larga lengua y todos los detalles que tú quieras ahora tomamos un vaso y le haremos dos cortes pequeños en ambos lados de modo que tengamos dos aletas a los costados tomamos el elástico y amarramos una aleta con la otra dándole una vuelta en el medio Corcheteamos las aletas para que quede seguro el elástico. Finalmente, pegamos la ranita al vaso. Para hacerla saltar, metemos la ranita en otro vaso y la soltamos. ¡Yuju! ¡Allá va! ¡Prepare sus ranitas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! <risa> ¡Vamos otra vez! ¡Ahora la mía llegará a la luna!